Bienvenidos de nuevo amigos de Mister Robot. El día de hoy estamos aquí haciendo una transmisión, un video donde vamos a hacer un tutorial de Vex VR, primer tutorial que hacemos en el canal. Por eso estamos así un poco diferentes el día de hoy. Entonces, eh, para este tutorial es muy importante que podamos entender cómo funciona esta plataforma, es una plataforma que en este momento está de forma gratuita y nos puede ayudar mucho para aprender a programar, por eso eh, la hemos querido eh, mirar el día de hoy y mostrarla, salió hace más o menos un par de meses, en marzo de 2020, entonces vamos a ver cómo funciona esta plataforma, esta plataforma la podemos eh, mirar en brbex.com br y es una plataforma que maneja un robot virtual estándar y este robot es el que se programa para poder hacer las diferentes actividades listo no siendo más nos vamos a dirigir a nuestra plataforma eh, en este momento ya tenemos parte abierta, esto normalmente está cerrado Lo en el playground y en el playground eh, él viene por defecto en una opción que se llama el grid map que es un mapa cuadriculado ahora vamos a usar el map canvas para poder hacer unas figuras y poder hacer unas actividades vamos a observar que él tiene actividades, tiene tutoriales, eh, eso se pueden explorar eh, vienen en inglés normalmente pero se pueden explorar y son fáciles de entender son los videos paso a paso. Si yo quisiera cambiar mi plataforma de idioma lo podría cambiar a español si quisiera. No lo hacemos porque pues la verdad en este momento todavía están trabajando en ello y no es muy buena la traducción. Entonces prefiero hacerlo en inglés. Entonces no siendo más vamos a empezar. Lo primero que vamos a ver son los diferentes bloques. Como podemos observar aquí está el drive train. Si me voy al magnet me dice qué bloques son del magnet. Que son un electroimán que puede coger objetos del piso o dejarlos. En los looks podemos eh, mirar, cambiar las opciones de la pluma. Vimos que nuestro robot tiene una pluma. En control podemos hacer que repita diferentes funciones. Eh, puede esperar, puede repetir, puede hacer un loop indefinido. Puede hacer unas condiciones, evaluar condiciones. Si está haciendo esto, haga esto. Eh, para esto también utiliza los operadores se utiliza mucho con los condicionales, también tengo dentro de los operadores opciones para eh, hacer giros o números eh, de forma aleatoria, eh, se utiliza mucho para hacer giros aleatorios, luego tenemos las variables que las puedo crear y las puedo personalizar a mi antojo, lo que yo necesite, lo mismo con bloques personalizados, eh, Esos es son funciones que más adelante en nuestros videos haremos entonces lo que me importa en este momento es ver la interfaz y ver cómo funciona podemos ver que también hay diferentes vistas yo puedo aquí quitar esta parte si no la necesito que eso es la parte que me da un poco de información donde está ubicado la podemos quitar para que se nos vea más grande y puedo ver una vista en perspectiva de mi robot para cuando lo programe ver cómo a veces para programar es mejor la vista eh, la vista desde arriba entonces vamos a hacer un cuadrado por ejemplo vamos a hacer algo muy básico como sabemos que vamos a hacer un cuadrado lo primero es eh, poner que vamos a pintar entonces vamos a poner el move roll Pet down y lo ponemos aquí luego de mi bloque que dice one started para poder que pinte y mi cuadrado tiene cuatro avances, cuatro giros ¿Cierto? Entonces yo simplemente puedo poner que haga un drive forward 20 milímetros o 20 centímetros, 200 milímetros o 20 centímetros, perdón. Y luego va a ser un giro de 90 grados a la derecha. ¿Listo? Si yo voy a hacer un cuadrado, tengo que repetir estos dos bloques cuatro veces, o sea, ocho bloques. Entonces lo que puedo hacer es simplemente repetir esto una vez y luego repetirlo una vez más y ahí daría mi cuadrado. Ya teniendo los ocho giros ya podríamos ver cómo funciona mi cuadrado. ¿Sí? Esto lo podemos correr un poquito para ver todos los bloques y si los queremos ver. Eh, yo lo voy a tapar un poco para poder eh, mirar bien todo. Entonces simplemente le damos play. Y él va a empezar a pintar y a girar. ¿Sí? Si yo quiero ver la vista desde perspectiva, ver cómo lo hace el robot, lo puedo hacer desde aquí. Entonces aquí ya tenemos un robot que me hace un cuadrado. Aquí podemos ver que me hizo el cuadrado sin ningún problema. Ahora que es algo muy muy importante que tengo que hacer y es que si yo quiero que sea más rápido hay dos cosas que voy a hacer una voy a simplificar el código entonces vamos a borrar yo solo necesito que ande una vez y una vez y luego lo que lo voy a hacer es que repita eso cuatro veces sé que mi cuadrado lo puede repetir cuatro veces ese, ese bloque y pues va a ser un, un algo más más más eh, fluido entonces que ven aquí me equivoqué vamos a hacer dentro de repetir entonces en vez de repetir 10 yes, lógicamente no van a ser 10 veces vamos a poner que va a repetir 4 entonces vamos a poner los bloques y va a repetirlo 4 a empezar de nuevo y si yo empiezo de nuevo él me lo va a hacer de esta manera él va a hacerme lo mismo que hizo ahora pero lo va a hacer de una forma más eficiente ahora está muy lento que puedo hacer para que esté más rápido entonces en el drivetrain hay unas opciones vamos a verlas mientras que hace el cuadrado que se llama set Turn Velocity y Set right Velocity Entonces lo que vamos a hacer como están al 50% Las vamos a poner al 100% Y se ponen al principio ¿Sí? Entonces de esa manera Yo ya puedo seleccionar y hacer que mi robot me haga cualquier figura Listo, como ya hicimos el cuadrado varias veces Vamos bueno, una vez más así rápido y luego haremos un hexágono. Entonces primero lo vamos a hacer para que lo haga mucho más rápido. Ahí vemos que lo hace mucho más rápido. Si me robo fuera a hacer un hexágono, sabemos que un hexágono tiene seis lados. En vez de ángulos de 90, tiene ángulos de 60. Entonces vamos a hacer un seis lados con ángulos de 60. Yo puedo hacer algo que después de que haga el hexágono una vez, Hago un giro y luego ponerlo a repetir. Entonces vamos a aprovechar y hacer eso de una vez. Vamos a hacer aquí con un giro, una rotación a la derecha de 90 grados. Y vamos a poner esta parte de donde se repite, donde hace el hexágono. Esto es un hexágono y un giro. Vamos a repetir esas dos... Eh, esa, esa unidad de bloques la vamos a hacer repetir seis veces. ¿Para qué? Para que nos haga una figura medio extraña, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo podemos hacer un montón de figuras geométricas. Ahí vamos a hacer una especie de, de, de cubos, que más de, de, de divertidos. Entonces vamos a ver cómo se puede hacer. Que ir aquí, aquí arriba, ahí. y este va a ser repetir seis veces. Entonces, en este momento tengo mi hexágono, lo hace gira a la derecha en 90 grados y hace otro hexágono. Y vamos a ver eso cómo se vería. Y vemos que se ve eh, algo bastante divertido. E Iniciar y ahora sí vamos a hacerlo y prácticamente eso es todo lo que vamos a hacer el día de hoy, como pudimos observar hay diferentes mapas que podemos hacer hay un montón de bloques eh, por mirar simplemente estamos haciendo los bloques eh, comunes los básicos ¿sí? entonces mira que yo puedo aquí hacer eh, diferentes cosas eh, aquí me está haciendo una especie de una especie de, de no sé como de flor ¿sí? de cuatro lados eh, y puedo simplemente jugar con ese tipo de cosas para ver diferentes artes yo también podría cambiarle el color a mi eh, pluma entonces me podría ir acá y ponerle que cambie el color de la pluma a otro color y ponerlo aquí ¿sí? aquí al lado de donde está entonces yo podría decir que el color de la pluma sea rojo, verde, azul o negro y jugar con eso. En este momento simplemente estamos mirando en negro que es el que está por defecto. Entonces, eh, bueno, es cuestión de explorar una aplicación bastante útil y que nos puede ayudar mucho a comprender un poco este mundo de la programación. Entonces, eh, es muy importante que vamos mirando cómo este tipo de herramientas nos ayudan. Entonces, no queda sino decirles que muchas gracias por haber visto el tutorial. No olviden suscribirse, activar notificaciones y esto fue todo por hoy en Mr. Roboto, robótica para mentes inquietadas.